El escaparate es una forma sencilla de obtener descuentos para todo tipo de actividades y servicios en Paterna. Suscríbete y cada semana te ofrecemos una gran variedad de ofertas en alimentación, decoración, restauración, belleza y mucho más. Busca la oferta que más te interese, descarga el cupón y muéstralo en el comercio. Ahora ya no tienes excusa, nunca ha sido tan fácil comprar en Paterna.